Queremos que esta copa sirva como un reconocimiento a, a la actitud de cada uno de los clubes como les daba, pero fundamentalmente a una mirada del rol de, de la institución deportiva en una sociedad. Eh, ese tejido social tan herido muchas veces por las diferencias sociales, por los momentos difíciles que nos han tocado eh, en, en el país, marca con, con la pobreza la posibilidad o imposibilidad muchas veces de estar cerca de una actividad eh, deportiva o pertenecer a una, a una institución. Si no estarían los clubes, tendríamos eh, una desigualdad más. Si no tendríamos la actitud de muchísimas de las instituciones de nuestra provincia de contener, de incorporar, eh, de saber que más allá de la necesidad eh, de contar con, con la cuota para que se pueda brindar y, y mejorar instalaciones y, y mejorar y dar buenos servicios en la actividad, hay gente que no puede eh, y difícilmente un club cierre una puerta a alguien que no puede. Y esto eh, es algo de, de alto valor. Por eso, para nosotros es eh, un, una satisfacción poder estar acompañando a las instituciones, porque de esta manera sentimos que estamos fortaleciendo el tejido social de nuestra provincia. Estamos generando un acompañamiento, lo decía Horacio, en el rol de, de los dirigentes, que destaco permanentemente. Poner el tiempo de uno, eh, de la, sacárselo a la familia, a los amigos, a al descanso, para ponérselo a, a, a la institución, habla de, un, de una persona que ha trascendido, que deja de ser un dirigente de un club, pasa a ser un dirigente de una, de una comunidad y con, con una visión eh, solidaria eh, que engrandece a, a una comunidad. Y esas expresiones eh, son las que hacen grande a, a un pueblo, son las que hacen grande a una ciudad, son las que hacen grande a una provincia. Eso... Eh, con, con más o con menos, pero es el saldo altamente positivo que tienen las instituciones deportivas en nuestra, en, en nuestra provincia. Eso es lo que estamos eh, generando con la Copa Santa Fe. Eh, la Copa Santa Fe es el nombre, lo que yo les acabo de decir es todo el contenido de por qué nosotros queremos que esta copa siga creciendo, eh, poder eh, aportar económicamente, porque entendemos que allí es una de las partes importante del fortalecimiento.